Bueno, primero les agradezco mucho, te agradezco mucho que estés aquí, te saludo con enorme gusto y espero que todos por tu casa, por tu asociación estén bien. Gracias. Vamos a tratar de que todo esto transcurra en 30 minutos, eh, sujetémonos a ese, a ese tiempo. Eh, si nos pasamos un poquito no hay problema, pero sujetémonos a ese tiempo. Claro. Regálanos tu nombre y asociación que representas, por favor. Angélica Yadira, Galindo Fonseca, y represento la, la, la asociación de Amigos con Ictiosis. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se constituyeron? Eh, amigos con Ictiosis tiene 12 años que se constituyó. 12 años. Es decir, ¿Sí? trabajan ya desde hace más de una década en, este tema, en México. Así es. Uh -huh. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes llegan? Los pacientes que, que nosotros llegamos son únicamente con, to, con ictiosis, con todos los, los tipos de ictiosis, porque no es solo una. Eh, estamos hablando de hasta siete, ocho diferentes este, tipos con los que nos hemos encontrado. Uh -huh. Y bueno, pues de diferentes estados de la república nos llegan este, pacientes, ¿verdad? Con, con este caso de, de ictiosis. Y bueno, tenemos comunicación o, lógicamente con, con personas de otros países que so, siempre hay una retroalimentación. ¿Tienen ustedes una idea de cuántos pacientes con ictiosis hay, por lo menos hasta este punto, identificados por ustedes? En México. México. Hablando de México, sí, son 65 pacientes lo que tenemos. De... Y eso, como en todos los casos de enfermedades raras, será solo la punta del iceberg. Claro, sí, hay, digo, hay personas que desconocen completamente incluso el nombre del padecimiento, ¿verdad? Ni siquiera. Ni siquiera alguna ni otra. Otra, otro nombre de, de enfermedad. Ok. Regálame, por favor, una breve semblanza de tu asociación. Sí, claro. Asociación Amigos con ictiosis inició, pues, precisamente por el nacimiento de mi niña. Ella nació con ictiosis laminar. Nace como bebé colodión y al nacer nos dan una, un diagnóstico de dos días de vida. Este, digo, pues, después de todo el. El caos que se vive cuando tienes una situación diferente en casa, ya después de salir de, de, de, del, del llorar y de lo que te tocó vivir, pues fue investigar, ¿verdad? Investigar qué fue, por qué fue. Y la verdad me topé con muchas situaciones de que nadie me daba información, los médicos no sabían nada. Este, pues muy difícil, porque ¿a ¿qué hago y cómo lo sobrellevo? Gracias a Dios, no fueron los dos días que dieron de diagnóstico. Era, no iba a crecer, no iba a tener cabello, podía tener alguna, algún retraso, pues nada de eso se cumplió, que es lo bueno, está muy alta, tiene 13 años y mide unos 62, <risa> tiene ya 13 años, este, pero sí, al, al principio pues fue difícil tocar puertas, ¿verdad? Eh, to, eh, iba a hospitales y pre preguntaba cuántos casos había de ictiosis y que si me podían apoyar con información, pues no, solo que sea esa asociación, de ahí, surgió la idea de que, bueno, pues entonces vamos a formar la asociación para yo poder tener información, ¿verdad? Eh, me, me apoyé con una asociación que está en España. Ajá, eh, ellos me, me dieron información, me dijeron que estaban pues cerrados a, a España porque, o sea, dan apoyo por medio de internet y consejos y todo, pero sí, ahora entiendo el por qué cada quien tiene que atender su zona, ¿verdad? Es muy difícil querer abarcar. Es un trabajo muy arduo y pues no, tú quisieras ayudar a todos y sabes que eso no se puede, pero sí me apoyaron con ciertos tratamientos y protocolos con los cuales yo aquí en, en México, ya haciendo asociación, pude moverme. Realmente el, el fin de la asociación, lo, lo de inicio fue investigación en cuanto a cifras, investigación en cuanto a medicamentos y bueno, sí me ayudó en, en ese tema, incluso la UNAM me ayudó con una, un protocolo que España me mandó para conseguir un medicamento y este, luego conocimos a ustedes, Femexer, que también me, me apoyaron por ahí con el tema también de, de la UNAM, de, de, una, de un contacto. Y bueno, pues de ahí empezamos y ya entonces sí, por medio de televisión, pues a dar a conocer la asociación. Y que gente se fuera uniendo para saber de qué manera podíamos nosotros este, tener un apoyo para todos los... Los, lo, la, las personas con ictiosis y cómo se manejaba su vida. Era, yo veía que era muy difícil para mi hija el, el ella darse cuenta que no había nadie como ella. Ajá, decía, soy la única. Y realmente fue algo de lo que más yo pienso ha ayudado a la asociación, el ver que hay más gente igual que, que tú, igual que, que con un mismo padecimiento. De ahí este, pues salió una personita aquí en Monterrey, nos unimos, se hizo un evento, y bueno, de ahí se televisó y empezaron a llegar más casos que de hecho, personas mayores que desconocían que tenían el padecimiento, que a ellos nunca los pudieron diagnosticar, que ellos vivieron como una dermatitis y que ahora que conocieron a, a Luisa, que es el nombre de mi niña, fue donde este, se dieron cuenta que ellos tenían ictiosis y que ya a partir de la asociación empezaron a llevar un tratamiento de acuerdo a ictiosis. Ajá. Este, y bueno, de ahí se fue uniendo el grupo. Llegamos a a juntar niños de aquí de Monterrey y de otros estados, éramos 26 los que pudimos este, juntarnos en un, en, en un evento que hicimos aquí en Monterrey, fue muy bonito, muy simbólico porque, pues, o sea, las mamás decían, es que no sabía que tenía mi hijo, no sabía si iba a vivir, y el hecho de conocerse los niños, de ver que, oye, tú eres igual que yo, eso fue de lo que más les, les ayudó, porque ellos empezaron a tener más seguridad, es decir, o pues, y hay más, o sea, no somos diferentes, o sea, y este, y bueno, pues ahí fue toda la, la el, se, se empezaron a hacer, bueno, varios eventos para juntar medicamentos, para estarles proporcionando constantemente, se rentó un local en donde hacíamos reuniones constantes y para ellos era muy, muy este, el, el convivir todas las mamis y todos los padres de familia y estar este, intercambiando ideas de cómo sobrellevaban el padecimiento. Fue enriquecedor. Eh, digo, desgraciadamente, por cuestiones económicas, pues el local se tuvo que entregar porque nunca hemos eh, tenido apoyo del gobierno. Siempre ha sido de iniciativa privada, eh, siempre convocando a, a, este, a grupos de, de mamis y que apoyaban con cremas y a la fecha, ¿verdad? Ahorita en, en menor cantidad y obviamente por toda la situación que hay, pero siempre ha sido apoyo de, de la iniciativa privada. Entonces, pues ya, ya no se pudo llegar con el local, pero pues seguimos en contacto por medio de, de internet y de las páginas de, de Facebook. Eso hace posible que sea así. Uno, ¿cómo podemos identificar un paciente con ictiosis? ¿Cómo se, cómo se ven? Bueno, con ictiosis desde el momento que nace, eh, en el caso de cuando, del nacimiento, nacen como bebé colodión. Es decir, nacen como cubiertos con una capa, con una membrana. Eh, este, similar al glas antiguo con el, que usaban para los pasteles, esa, esa membrana, al salir del vientre, se va haciendo muy dura y se va quebrando. Al quebrarse va haciendo que junto con la piel, pues se vaya abriendo esa, esa, esa piel, ¿verdad? Entonces pues va sangrando y pues así es como nacen los niños. Digo, muy impactantes, no todos, sí la mayoría, hablando de ictiosis laminar y de arlequí, este, y bueno, ya de ahí se va, tienen que estar en terapia intensiva, se va cayendo la membrana y ya van quedando como con pedacitos de piel, pero ya, ya dependiendo, ya pasan a otra etapa este, de diferente tipo de ictiosis. Esto en el caso de nacimiento. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento, solo es utópico, son cremas. No es una crema específica porque depende mucho el tipo de la piel. A unos les puede quedar oxerina, a otros les puede quedar este, derroche. O sea, es, es dependiendo cada persona. Porque incluso ictiosis laminar, este, pues sí se trata con oxerina con y con pastillas. Que tiene que ser este. A, a septil, ¿Cómo se llaman tus pastillas? No recuerdo. El, la, la, la pastilla ahorita lo van a, a checar. Este. Pero también, en el caso de laminar y darle quim, hay una este, crema que se les hace especial, que es con n y con urea. Ajá. Esta es la que nos hace, el, eh, bueno, por medio de la una moción favor de, de, de compartir el, el, este, el tratamiento. Y esa sí le sirve bastante años con laminar. Voy eh, eh, dependiendo del tipo de ictiosis. Iba a preguntar. Quizá no eh, construí bien la pregunta. Ah. ¿Existe algún protocolo para un eh, inicio de un estudio para una terapia específica que permita que no lleguen al mundo así? No, no. no. Hasta ahorita ninguna, no, ninguna parte no hay nada mundo? que nos puedan este, que nos pueda decir, ¿verdad? Que. que ya decir, viene. podría pensar, y lo digo con enorme respeto, que solo es un asunto paliativo eh, pues a, a ver si me explicas bien la, la pregunta sí, del paliativo la enfermedad no se cura con cremas la enfermedad ah sí puede es ser atendida con cremas nada más sí es atendida con es es únicamente este no se no se cura verdad hasta ahora no es curable es únicamente okay. controlable exactamente es algo que me, el medicamento que ellos toman los, cuando son muy agresiva al tipo de ictiosis es isotretinoína. Ok. Que es un, un medicamento caro, en ocasiones difícil de conseguir, pero ese es controlable nada más. Es para que no les dé tanta comezón, para que no la, eh, el estar produciendo piel no sea tan, tan constante como lo es normalmente. Es lo único que ayuda. O sea, no hay algo que elimine por completo. Por lo que he escuchado hasta este momento, tu jovencita está muy bien. Va bien, va bien. Este, Esa dos, pequeñita que decían que iba a durar dos días. Dos días, así es. Sí, no, es, va bien y es muy tremenda y muy inquieta. Y aquí está conmigo y no se despega. En el caso de las enfermedades raras, te mata más el diagnóstico que la enfermedad. Sí, sí, realmente yo creo que si nosotros nos hubiéramos dado por el diagnóstico, pues ahora sería la historia, ¿no? Porque, digo, de entrada, pues no va, aquí está, por cierto, no, no se quiso esperar a… <risa> Hola, buenas tardes. Este, Hola, el hecho de que no, no iba a vivir primero y que si vivía, pues iba a tener muchas complicaciones, que no iba a crecer, unos 62, ¿verdad? Este, <risa> que, que no iba a tener cabello que mentalmente quizás iba a estar mal, no, con nada que ver. Entonces, sí son varios este, eh, diagnósticos que en su momento nos dan ahí y que nos espantan. Y precisamente es algo de los que platicamos con, con los papás. O sea, no se dejan guiar tanto por el diagnóstico y los nuevos médicos nos lo dicen. Mira, nosotros no vimos psicosis en medicina a fondo. Vemos como muchísimas enfermedades. Sería muy difícil... Y lo entendemos. O sea, hay muchísimos padecimientos. Sería muy difícil estar revisando cada uno de, las, de los padecimientos. Entonces, este, pues es entendible. Muchos médicos nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros aprendemos de ustedes. Claro. Que nosotros claro. vamos viviendo con, con, esta, con este padecimiento, tanto como padres de familia como, como ellos. Y cada caso es diferente. De hecho, sí. de los niños que tenemos aquí, no hay un caso que sea exactamente igual a de Luisa Entiendo, entiendo, Hace muchos años, mis hijos Paulina y David, Ajá. son atendidos desde hace 24 años con un medicamento específico que necesitan. Claro. es Un replicante enzimático que les permite tener una vida casi normal. Claro. Y um, un amigo muy generoso con su conocimiento y su tiempo, un día me dijo, David, para que no te cuenten, y no te sobresalten con expresiones los médicos expertos. Eh, me permití sacarte una lista de, las, de los 10 libros más importantes que hay de Gaucher en el mundo. La enfermedad que tienen mis hijos. Sí. Este, permíteme regalarte dos y tú compra los otros. Y leí los 10 libros más importantes de Gaucher que hay en el mundo. Y tienes razón. Yo le decía a los doctores lo que tenían que hacer. Y les sí, decía... Eh, con respecto a algún síntoma de mi hija o de mi hijo, les decía yo, no, no es esto, es esto. Y alguna vez me dijo alguien, oiga, qué arrogante es usted. Y le dije, no tanto como lo ignorante que es usted. O sea, usted tiene que pensar que yo como papá tengo la obligación de conocer esta enfermedad. Pero usted como médico no solo tiene la obligación, es un principio rector para ustedes. Tratar a un paciente y documentarse acerca de la enfermedad. En fin, tienes razón, los papás terminan siendo expertos en estas enfermedades, según sea la enfermedad y según claro. la complejidad que ella misma marca. Bueno, primero te felicito por el asunto de haber llevado a tu hija hasta este punto que ya rebasó lo muy preocupante y ahora, bueno, pues a echar para adelante, eso es lo que queda. Te voy a hacer una pregunta que, por favor, la hago con enorme respeto y consideración. Claro. Y si quieres, respóndeme la diciendo no. Claro. ¿Su papá vive con ustedes? No. Eh, esa es una máxima. Ocho de cada diez familias con enfermos con padecimientos raros solo tienen mamá. Así es. Y, y las mamás tienen una determinación, tienen una vehemencia, un amor inconmensurable que las hace estar ahí siempre. Te felicito como a muchas mamás he felicitado por lo mismo, porque son. Verdaderas, valientes, estoicas, inamovibles, se pueden doblar, pero no se quiebran. Eso es maravilloso y yo te felicito porque conozco a otras mamis como tú que son increíbles. Y eso, eso habla mucho de el por qué una mamá es tan importante en la vida de un enfermo con padecimientos raros. Muchas felicidades. Gracias. Y sí, sí, es increíble aquí en, en la asociación, es cierto lo que dice, o sea, hace... Unos ocho años, nueve que nos reunimos, eh, las mamás, muchas venían con marido y ahora ya me hablan: es que me divorcié, es que en este apoyo es. O sea, es increíble que, que al final, pues no sé qué pase, va, si, si es, este, es un reto y, y muchos no, no pueden con eso. Yo te digo que es, yo sí, soy es un hombre normal. y aunque yo me quedé con mis hijos y he estado al frente todo este tiempo. Sé lo que sienten los hombres. Primero se impactan, se acobardan, no alcanzan a resiliencia, si no alcanzan a entender el duelo, luego el rechazo, luego la aceptación, luego, bueno, ahora vamos a echar para adelante porque esto es con lo que nos tocó vivir. Los hombres no somos así. Normalmente eh, decimos, no, no, esto esto no funcionó, vámonos para el otro lado. Ya esto no funcionó. No terminamos por cerrar el círculo. Esa niña. Va a ser eh, una extraordinaria persona que su papá se está perdiendo. Y estoy seguro que en un momento va a querer recuperarla de manera total. Y me refiero, no quitártela, sino recuperar el cariño y, y la convivencia con su hija. Ojalá que no sea demasiado tarde. Siempre expreso que mi reconocimiento para las mujeres no tiene que ver con lo que hacen sino con lo demás que hacen, aparte de lo que hacen, que es todo. Ustedes son proveedoras, cuidadoras, enfermeras, trabajadoras, son todo. Eh, eso no lo puede hacer un hombre. No lo puede hacer un hombre. Eso lo hace una mujer. Muchas felicidades. Gracias, Muchas felicidades gracias. Por eso. gracias. A lo largo de este tiempo, seguro, tú tienes un logro muy importante en tu trabajo. ¿Cuál es el logro más importante para tu asociación según tú? El logro más importante es haber reunido a, a varias personas en la asociación, haber reunido de, ta, de diferentes estados. Y, y bueno, el estar conectado también a nivel este internet, por, por medio de Facebook, una página que tenemos de Facebook con personas de otros países. O sea, el poder estar compartiendo y saber que existimos en diferentes lados, que existe gente con ese mismo padecimiento. Eso es muy importante, sobre todo ahora que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información te hacen posible esto que estamos haciendo ahora mismo, que era impensable Exacto. hace algunos años, y que te permiten estar en tiempo, no en forma, pero sí en tiempo, en donde quiera que quieras. O, hoy mismo podríamos tener, yo hace rato tuve una conferencia con unos españoles, y puedo tener mañana una con unos finlandeses, sí. no hay problema, lo puedes tener en tiempo real. Sí, ciertamente es un gran logro. ¿Qué tarea impostergable que ya no puedes seguir esperando tienes que realizar para tu asociación? Eh, pues ya ser donataria autorizada. Digo, se ha batallado mucho con ese tema. Hemos estado siempre tocando puerta, va Y bueno, hay mucho rechazo de información. Y pues ahorita pegarme sobre eso. O sea, eso es algo que ya se debe de hacer porque ya somos cada vez más casos. Y tener ya un lugar, o sea, tener ya los recursos para tener un lugar y aparte ya este, tener las personas ya indicadas en cada puesto, ¿no? Porque todos autólogos, pues no se puede, digo, es, es imposible. Entonces ya, o sea, ya la donataria tiene que quedar a la brevedad. Eso te iba a decir porque hace rato que decías que solo te han ayudado los privados o los particulares. Entendiendo el tiempo que tú tienes, ya mereces ser tú una donataria autorizada. Porque independientemente de que eso te permita allegarte de apoyos que te van a permitir continuar con tu trabajo. Sí, sí. Lo cierto es que si eres una donataria autorizada, puede haber muchos que hoy queriendo apoyarte no lo han hecho porque no reciben un recibo de, deducibil de deducibilidad. Y entonces cuando tú eh, informes que ya eres una autorizada donataria, pues entonces... Muchas voluntades que se habían detenido por ese tema van a incorporarse a tu esfuerzo. Ojalá Así que pronto sí. puedas lograrlo. Sí. La situación actual es muy complicada por el COVID. Independientemente de todo lo complicado que es el COVID, el sistema de salud mexicano, como el de muchos países, fue desnudado de manera dramática. Nos dimos cuenta lo fragmentado que está, lo lo escaso que es el tratamiento específico para muchas enfermedades, lo difícil que es la inclusión en cuadros básicos de medicamentos, etcétera. Pero aparte de eso, que ya es muy preocupante, ¿qué te preocupa de manera fundamental en este momento para con tus enfermos? El que no, digo, ahorita, obviamente, por, por la situación del COVID, la situación económica, pues, totalmente afectada, ¿verdad? Los tratamientos son costosos, Ajá, este, los que tenemos, gracias a Dios, un trabajo estable, por así decirlo, pues se nos está viendo complicada aún así la situación. Entonces yo quiero pensar, gente que, que es de, de, de, de escasos recursos, que a lo mejor han estado teniendo el, el medicamento, pues, difícil, pero lo han conseguido constantemente, y que ahorita con esta situación, que muchos, pues sí, los que están en el área de albañilería, de... de, de o sea, que únicamente les pagan por trabajo, pues ahorita está detenido muchas cosas. Entonces, esas personas son las que a mí me preocupan, o sea, ahorita no hay los recursos. Y luego, en el área médica, pues tampoco está llegando todo el, el apoyo, o sea, por decir, las consultas no están al 100, porque muchas, muchas clínicas de especialidades las están utilizando para COVID. Entonces, ese tema sí sí me preocupa a los niños ahorita que no tengan la, la atención debida, este, por, por los bloqueos que hay de tanto económico como de salud. Yo te entiendo perfectamente. Te voy a compartir una opinión. Con las autoridades de salud, nunca ocupes la expresión medicamentos caros. Uh -huh. Ocupa la expresión medicamentos valiosos. Okay. Porque si dices caros, lo primero que te van a contestar es, no, bueno, pues es que, si está viendo que a los de cáncer de estos no les damos por el caro, pues imagínese usted que Ajá. su medicamento me sirve para días de cáncer. O sea, no vamos claro. a poder. Entonces, yo te sugiero que en la medida de tus intervenciones con autoridades eh, de salud pública, siempre señaló el medicamento es Ay. valioso y hay que tenerlo y hay que ponerlo a disposición de los enfermos. Y es valioso Ay, sobre sí. todo porque salva la vida, salva la condición de dignidad de los pacientes. Claro. En estos minutos me has hecho favor de contestarme preguntas que yo te he hecho. Pero, ¿qué pregunta que no te haya hecho te hubiera gustado que te hiciera para contestarme qué que quieres que escuchen otros? Ay, ¿qué pregunta? Este. Uh... Hijo, bueno. Cuando termine esta entrevista vas a decir, le hubiera preguntado. Es que se vienen, digo, si sí hay varias, este, eh, digo, en cuestión de, de anécdotas y de situaciones que hemos pasado, pues obviamente hay, hay muchas, muchas cosas ¿verdad? en las que a lo mejor se puede plantear ahí alguna, alguna pregunta. Digo, en lo que pienso la pregunta voy a contar una anécdota rápida de cuando, hablando de los médicos, este, de cuando hay un, situaciones, eh, que ellos a lo mejor se molestan porque no se hicieron, ¿no? Rápidamente me, me recordé. Luisa hace cinco años, ella, ella nace con ectropión, eh, poquito volteado, y, este, y un médico dice, son cuatro cirugías, aquí, acá, aquí, acá, y, y, ahí en los y, los oídos. Oídos, y las orejas. O sea, era de que ya, se iba de, o sea, ya estaba programada para seis cirugías, y yo, súper impactada, que, ¿cómo que seis cirugías? Entonces empecé a investigar a todo. Pues no, o sea, no aplicaban las cirugías porque para ella al final del día el electropión iba a volver a caer. O sea, no, le iba a afectar más, ¿verdad? Pero el doctor era de que no, es que se le tienen que hacer la cirugía. Se tiene que levantar el párpado y nos tiene que bajar el párpado y hay que hacerle las cirugías, es urgente. Y pues tú como mamá dices, en el momento sí, pues sí, las cirugías. Y ahí ves que, oye, es que hay que, hacer, hay que hacer cirugías y consiguiendo y viendo de qué manera nos apoyábamos. Pues no, ya resultó que no era no era, este, no era necesario. necesario. Pero digo, en cualquier otro caso, a lo mejor si yo no he sido de investigar y de preguntar, pues digo, ah, pues que se las hagan. Y eran seis cirugías. A los seis cinco años. Creo, creo, creo que eso que acabas de decir es precisamente lo que acabas de transmitir que no te pregunté. Antes de que tomen cualquier consideración a favor o, o para sus sí. enfermos, investiguen si es lo que corresponde. Sí. Eh, eh, hace rato es te cierto. decía que un día un, doctor, un día un doctor me dijo, David, tu hija tiene fístulas en el pulmón y probablemente sean cancerosas. Y yo le dije, no, son fístulas que se han calcificado por efecto de la poca oxigenación que en ocasiones llegó en años anteriores para Paulina. Eso se desprende de manera muy fácil con una intervención a través de... El... Y se me quedó viendo y me dijo, bueno, eso es lo que usted dice. Una semana después me habló y me dijo, tenía usted toda la razón. Hablé con un colega de España y me acaba de decir que esas fístulas son exactamente lo que usted me dijo. Y le comenté, sí, porque yo lo leí hace muchos años y he seguido la pauta de información que va saliendo. Hay eh, revistas especializadas, hay eh, documentos especializados en diferentes instituciones que te van dando el lo más nuevo de la enfermedad o, o lo más reciente descubierto de la misma. Hay un sitio que se llama Lancet que te puede hablar del de problema de salud de tu niña eh, con lo último que se ha descubierto para ello. Entonces, esto que acabas de decir viene a representar lo que no te pregunté que es eh, ¿cómo le haces para entender que lo que están haciendo con tu hija sea lo correcto? Y tú me dijiste pues investigo antes de que suceda cualquier cosa. ¿Eh? Sí, esa es la pregunta realmente. Realmente. Esa, esa. No, no puedes esa, esa. guiarte por, por todo el diagnóstico ni todo por lo, lo que te digan, porque pues eh, podríamos caer en situaciones que, que pueden afectarlos lejos de, de hacerles un bien, ¿no? En muchas ocasiones eso sucede. Seguramente tú le dijiste a tu médico, no se la bañe, doctor. Así Ay, dicen, tengo unos primo de Monterrey a... que cuando algo sucede así dicen, no te la bañes, primo. No sé por qué dicen no te la bañes, pero dicen no te la bañes. Cuando íbamos a la consulta parecía, pasaba algo, perdón, que pues entran los médicos, ¿verdad? Ahí en el universitario. Sí. Todos los médicos y este y los que están en los practicantes. Entonces hablaban, ay, perdones, que aquí me están pasando él. No está Disculpen, por favor. Este, hay no problema. Y entraban todos. Y, y, y yo este, me decía, oye, ¿y por qué? Y con nací? total, que yo me ponía ya a darles una explicación de, de, desde el inicio, ¿verdad? Todo lo que pasaba. Todos así. Algunos llevan libreta. Y ah, sí, sí, sí, sí, eso sucede. Eso sucede. Así es? hay mucho, ¿La siempre la muchos. El, en la U de Nuevo León. Perdón. La atienden en la Universidad de Nuevo sí. León. Yo, yo soy muy amigo de Jesús Anser, que fue rector anteriormente y ahora se volvió a integrar a la universidad. Si okay. algún día lo ves, por favor, salúdame, lo le mando claro que sí. Un abrazo enorme. Él es un... Gran apoyador de estos esfuerzos, cuando fue secretario del Consejo de Seguridad, nos ayudó en, en temas muy específicos, de manera muy buena, muy puntual. Eh, y cuando digo nos ayudó, a lo mejor expreso mal este concepto. Porque a mí me encanta que me digan los funcionarios de salud, lo voy a ayudar porque me encanta contestarles, usted no me ayuda, usted hace su trabajo. El que lo ayuda soy yo. Así que le quede claro, usted hace su trabajo, yo lo ayudo a usted. Te agradezco mucho la, el tiempo que me regalaste, la entrevista que me concediste, la generosidad de tus respuestas, la amabilidad de tus conceptos y sobre todo la genuina fórmula de comunicación que habla de lo que quieres transmitir y seguramente va a servir para que muchos escuchen esto y entiendan que tú estás ahí para poder apoyarlos. Este documento se va a transmitir en las redes y lo vamos a mandar ya condensado con otras setenta y tantas entrevistas a la presidencia de la República, Secretaría de Salud, Consejo de Saludidad, COFEPRIS, IMSIS, TPMX, y todos los que deciden para que entiendan los procesos. Ok, quiero Muchas hacer una cuestión antes de que se acabe, se, se, se corte. Este, mm -hmm. eh, de inicio, a Luisa y a algunos otros este, niños los atendió la doctora Lee, que ya no está aquí en México, eh, eh, siempre apoyándonos en, en todo momento y actualmente nos apoya la doctora Esperanza Wells, sin ningún. Okay. Totalmente, independiente, no está este, en, en ningún, este, eh, eh, ella, bueno, ella tiene su propia clínica, ¿verdad? Y apoya a los niños, los revisa sin ningún costo. Entonces, eso es un agradecimiento a ellos porque ha, ha sido este, un apoyo total eh, a ambas, ambas doctores, hermatólogas. Segur, seguramente te van a escuchar ellas u otros que a ellas les van a comentar esto que tú estás diciendo. Por último, antes de despedirme y decirte que así somos más fuertes, te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el problema de salud. Cuando eras tu niña, veías las caricaturas, ¿cierto? Claro. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Híjole, muchas, pero Heidi. Okay. Con esa sonrisa que se te dibujó cuando acordaste de Heidi, quédate toda la vida. Porque si Gracias. acompañas tus conceptos, tu argumentación y tu pasión por lo que haces, con tu sonrisa, Seguro vas a convencer a muchísimos. Gracias. Muchas gracias por todo. Preciosa, felicidades por llegar hasta donde has llegado con el apoyo de quien más te quiere en la vida. Y por supuesto, deseo para ti lo mejor que pueda sucederle a cualquier persona que es ser feliz. Y si eres gracias. feliz, tienes todo. Muchas Bien. gracias por la entrevista. Muchas gracias por todo. Muchas felicidades por tu hija, la que iba a morir hace no sé cuántos años. Y que seguramente cuando la ve el doctor que te dijo eso, se ha de caer los calzones de la vergüenza. Muchas gracias por todo. En cinco segundos gracias. corto la comunicación. Tú por favor haz lo mismo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.